Brian Lancelota de novio con una participante de combate, estamos saliendo hace un tiempo. Brian Lancelota encontró nuevamente el amor después de su tumultuosa separación de Marian Farhat, tras varias idas y vueltas, y de su relación hace unos meses con Anita Isaguirre. El cantante de cumbia está saliendo con la bella rubia Mariana César, participante del ciclo combate, Canal 9. Ambos comparten fotos en Instagram historias que alimentaron el rumor de noviazgo, algo que confirmó el propio Brian en diálogo exclusivo con Com. Sí, estamos saliendo hace un tiempo. Estoy re bien, contento. La idea no es que se finalice nada, quiero cuidar lo mejor posible la relación. Comentó Alex ex gran hermano 2015 en exclusiva.